Agrupamos en este módulo aquellos mitos que tienen como eje un protagonista fundamental, como Hércules, Jasón, Edipo, Aquiles, aunque en algunos los personajes secundarios tienen una fuerte personalidad y alcanzan un protagonismo semejante al del primero, como es el caso de Medea, Ulises e incluso Antígona. Como en todo mito ocurre en un periodo cronológico impreciso y todos tienen un simbolismo concreto y en algunas ocasiones claramente identificables con hechos históricos. También tienen un destino trágico que superan con la gloria que alcanzan con sus hazañas, excepto en el caso de Edipo. Cada uno de los ciclos que veremos en este módulo se desarrollará en una semana en la que explicaremos la teoría, se, se comentarán textos y se desarrollará un seminario, excepto en el ciclo troyano porque hay otro en el módulo noveno sobre el origen troyano de Roma. el ciclo de Hércules está repleto de aventuras y de explicaciones que hacen de Hércules uno de los héroes más admirados del mundo clásico. Hijo de Zeus y Almena, Hera, ofendida por la infidelidad de su esposo, envía unas serpientes para que ahoguen al bebé, pero Hércules las estrangula. Enloquecido por Hera, mata a sus hijos, se purifica en tespias y cumple el oráculo de ponerse a las órdenes de Euristeo, que le encarga los doce trabajos. Entre sus hazañas, además de estrangular a las serpientes recién nacido y de cumplir los 12 trabajos que le encargó Euristeo, mata al jabalí de Calidón, participa en la expedición de Argonautas, mata al la Homedonte de Troya, al centauro Quirón, al centauro Neso y lucha contra los Lapitas. Pero junto a estas proezas, Hércules tiene un carácter irascible y comete crímenes nefandos. Por todo ello, adquirió una fama y admiración excepcionales, simbolizando la fuerza, la energía y el heroísmo. Pudo superar la vida de Ultratumba y regresa del Hades. Como en justicia no merece morir, Zeus lo convierte en constelación. Los griegos descienden de él. Retorno de los Heraclidas al Peloponeso, donde había nacido Hércules.